Vamos a pasar el carrito encima de él. Buenos días, lo loquío. Mm. ¿Qué pasó? Te puedo arrasar, nuevo día, se acaba de ir el balón por allá Vamos a tener que ir a buscarlo Pinche Javis Acá Acá? O aquí una Tomas el Javi. ¿De qué? ¿Y no se puede de allá? el camino a la playita de Barnes. Ahora atas sí está más chido aquí da, güey, porque está en corto, güey. Sí, bueno, vamos. La caminada de la otra vez. No, Hemos llegado, jóvenes. ¿Qué ¡Está bien! qué el Everardo Vaca Flores salió sano y salvo de los 42, ¿sí o no? Todavía, no 41. Todavía. Ah, 41, así. Ah, sí. Calado, calado. 35. ¿Macho calado? Sí, no, Ay, dice sí. que sí. no. Dice que no. hace ratito si quería un raspado, ¿no? Que� que de ah, sí, dijo. ¿No quieres unos limones de Colima, güey? Está aquí en Corto. Vamos a pasar el carrito encima de él. Échenle cervezas. Échenle cervezas. Cerveza. ¡Dale! ¡Saludos para el... Parece que estuviera todo tatuado, velo. ¿Cuáles son sus impresiones de, de estar enterrado? Mm, que no confíes en nadie. ¿Que no confíes en nadie? ¿Por nadie. qué? Porque luego se quieren enterrar y te quieren mejor ahí. Tranza Banda, como ya es costumbre, vamos a ver las tradicionales trenzas. ¿Te va a quedar chido o okay? qué? Vino. ¿eh? no Banda, ahora sí ya con el pinche look de Don Omar, cama, malón, como es costumbre. ¡qué hubo. Bien padrino. Ahora vamos aquí al cantón, vamos por los inflables para tener más diversión en la playa aún. Ahorita de ese lado había unas y buenas bien chidas. De hecho había una de un color bien radiactivo. A ver si ahorita las topamos. Ah, se me hace que ahí está una. A ver si nos podemos acercar. ¿La echaron? Y va subiendo otra acá el pinche árbol. No mames, qué loco, güey. A ver qué hace. Pero ya se quedó ahí. Está bien gandaya, cabrón. ¡Hola, oh, virga, No, man, me la meto? están bien chingones esas pinches iguanas acá bien gigantescas, ¿no? Y como que... Está bien loco como en verguiza acá se mueven Parece como unos pinches como dinosaurios, ¿no? Que la neta están bien finas No sé si sean, la neta, como peligrosas Pero esperemos que no, porque la neta No quiero que piensen que las quería chingar o algo Y que se me avienten acá a la yugular Estamos aquí en el cantón, yo creo que me voy a llevar Esa balsa No sé si lo remos pero vamos a inflar Ahora aquí estaba yo creo que voy a inflar esta Como una dona Voy a llevar estos dos y también esta que es, pues, la, es la perrona, no Acá. es la Explorer 200, ya la han visto en varios videos, esta madre siempre saque de chiva, la neta está bien chingona, vámonos, pues, le voy a tener que aventar un poco de aire porque se siente media floja esta. ¿eh? Mira, te voy a llevar esta pistolita, ¿no? Acá, está mamona. Chale, wey, voy a pensar que es la raza que soy de los que andan ahí vendiendo pinches impadas en, en la playa, nomás. La donita acá, por el morro, la Explorer 200. Todo sea por sacar la diversión en la playuki, es que valga la pena la vuelta, ¿no? Pues si ya estamos aquí, la neta hay que disfrutar y hay que charolear y querer gordo, ¿no? ¡Vámonos! Hola niño, dile a tu mamá que si me compra un inflable. ¡Un inflable para los niños, algo! A ver... Este, pues no sé, no este sé, ya, ya lo tenemos. ¿Qué vas a tener que ¿Te hacer un break para ir a comer, Javi? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Quieres comer? Yo tengo mis piernas para que te dé comer. ¿Comer? bien.